Por fin tienes tu móvil, ya encendido y con la configuración inicial. ¿Y ahora qué? Vamos a enseñarte a hacer configuraciones extra para que tu móvil sea más tuyo. Comencemos con las configuraciones. Lo primero es buscar los ajustes del teléfono. Nada más abrir la aplicación, algunos móviles te hacen algunas sugerencias de configuraciones. Puedes ver estas sugerencias pulsando en el desplegable y si alguna te interesa, seguir la configuración. Esta aplicación de ajustes puede variar en apariencia entre diferentes móviles, pero podrás encontrar los ajustes que mostramos fácilmente. La primera sección que encontramos es la de las conexiones inalámbricas. En esta podemos hacer las configuraciones de Wi-Fi como conectarnos a una red, Bluetooth, tarjetas SIM y podremos ver estadísticas de los datos usados. La siguiente sección es la de dispositivo, esta es la que nos interesa. Entraremos primero en pantalla. Aquí podemos activar o desactivar el brillo automático. Si lo tenemos activado, el brillo de la pantalla cambiará dependiendo de la luz que haya en el ambiente. Por ejemplo, si hay poca luz, la pantalla brillará menos. También podemos cambiar el fondo de pantalla y poner una foto que nosotros tengamos. Si llegamos hasta el final, encontramos los ajustes del tamaño de la fuente, es decir, el tamaño de la letra y el tamaño de la pantalla. Si entramos en estos ajustes, podemos agrandar el tamaño de tanto la letra, como de los botones que aparecen en el dispositivo. Esto es realmente útil si tienes dificultades de visión. Es posible que dependiendo de nuestro móvil, estos ajustes no se encuentren aquí. Más adelante te mostraremos dónde puedes encontrarlos. Aquí ya hemos terminado. Pulsamos el botón de retroceso, triángulo o flecha hacia atrás. Bajando un poco encontraremos batería. Entramos y encontramos la opción de mostrar el porcentaje de batería, si lo activamos veremos el porcentaje al lado del icono de la batería en la barra superior de notificaciones. Algunos teléfonos tienen también una opción de ahorro de energía inteligente, si queremos podemos activarlo. Volvemos hacia atrás y seguimos bajando hasta la sección personal. Lo primero que vemos aquí es el apartado de ubicación. Si no nos interesa tenerlo activado, podemos entrar y desactivarlo. De esta manera, las aplicaciones no podrán acceder a tu ubicación y el dispositivo gastará menos batería. Si en algún momento nos interesa tenerlo, como lo utilizar Google Maps, podemos volver a Ajustes y activarlo durante un rato. O bien abrir el apartado de notificaciones y activar la ubicación desde ahí. Estos ajustes rápidos no se encuentran disponibles en todos los móviles. Ahora volvemos y vamos al apartado de Seguridad. Aquí encontramos la opción de bloqueo de pantalla, si no pusiste uno al hacer la configuración inicial recomendamos que lo pongas ahora, sobre todo si tu teléfono tiene lector de huellas ya que es una forma cómoda de mantener tu dispositivo protegido de personas ajenas. Bajando un poco encontramos la opción de orígenes desconocidos, nosotros no recomendamos activarla ya que permitiría la instalación de aplicaciones que no provienen de la tienda oficial de aplicaciones y podrían introducir un virus en nuestro móvil. Ya no hay nada más que nos interese inicialmente. Vamos a atrás y seguimos. Encontramos el apartado de idiomas, en el que podemos cambiar el idioma si queremos. Para finalizar, entramos en el apartado de accesibilidad. Aquí volveremos a encontrar los ajustes del tamaño de la fuente y el tamaño de la pantalla. Si no los habías encontrado en pantalla, los encontrarás aquí. Con estos ajustes, habremos finalizado la configuración que recomendamos para tu dispositivo. Sin embargo, podrás investigar más por tu cuenta y configurarlo a tu gusto.